Buenas noches. Eh, muchas gracias a Carmela por esta presentación tan amable y sobre todo al servicio de cultura científica de nuestra universidad que tiene un interés especial porque participemos en este tipo de foros para mí es un placer estar hoy con ustedes y hablarles de esta cuestión la posición del hombre en la naturaleza claro está, tengo que hacer esa primera aclaración cuando hablo del hombre me refiero al género humano ¿eh? que nadie me malinterprete, no soy un sexista no quiero excluir a la mujer pero por facilitar el diálogo y por facilitar el discurso pues nos referimos al hombre por el masculino genérico. Bien, lo primero que tengo que hacer es explicarles que, por qué este título, por qué la posición del hombre en la naturaleza, porque en determinado momento del siglo XIX un investigador, que es Thomas Henry Huxley, publica en 1863 un libro que se llama La posición del hombre en la naturaleza. ¿Eh? Para mí este libro, en el que lo único que se hace es examinar pues algunos de los primeros fósiles humanos que ya se habían descubierto y compararlos, como se aprecia en esta imagen, con un cráneo de hombre anatómicamente moderno, es el primer libro consagrado por completo al género humano. De forma que me he tomado la libertad de copiar el título a Hasley y retomar una idea suya, el pasado simiesco de la humanidad. Esto es lo que nos muestra Hubble y nos dice que nuestro parecido anatómico tiene que ver seguramente con un contenido evolutivo. Bien, ¿por qué esto es así? Bueno, realmente la única explicación anterior que había solvente y que había arraigado era esta. ¿Mm? Y quien se había atrevido, lo más mínimo, a salirse de esta explicación pues había acabado en las manos del Papa y en alguna hoguera de alguna plaza pública. No había mucho más que esto. ¿Mm? En aquella época realmente se sabía bastante poco. ¿Eh? En el año 29, me he permitido la anotación, el 34 antes de Hasley, ¿eh? el señor Smerling, un investigador, descubre en Bélgica una serie de restos craneales que califica como humanos antediluvianos. Ya este calificativo de antediluvianos da una idea de cuál era el esquema de pensamiento en el que funcionaban estos, esta gente en esta época. Unos años después, en el 48, aparece ese cráneo ...en la cantera Forbes, en Gibraltar. ¿Mm? Ese cráneo ya, para los que estén familiarizados con este tema... ...pues presenta una serie de características... ...que identificaremos como algo de lo que hablaré más adelante... ...uno de esos tipos humanos que todos conocemos... ...los neandertales. Pero realmente el neandertal y el que da nombre a todos los neandertales es este. Así que si algunas veces les comentan a ustedes... ...si conoce la nombre del neandertal este cacho de cráneo es el que da nombre a todos los Neandertales. Es la calota o la calvaria de Feldhofer I, que aparece en un valle en Alemania y recibe el nombre de ese valle. Los Neandertales son los hombres que vivían en el valle del Neander y que se descubrieron solo siete años antes del libro de Huxley. Esta es la calota que comparaba con el hombre anatómicamente moderno y había que esperar todavía hasta el 4 antes de Hasley para que se publicara el libro de Darwin que contribuye a la gran popularización de las ideas evolucionistas, el origen de las especies por selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, que es el título completo de la obra de Darwin. Bien, pues con estos antecedentes, realmente el pobre Hasley bastante mérito tuvo en llegar a proponer eso del pasado simiesco de la humanidad porque se sabía muy poco. Se sabía muy poco de esto y hoy podemos mirar a todos estos señores desde nuestra atalaya privilegiada. 2016 es una atalaya más alta que la que hemos tenido nunca hasta ahora. Será más baja que la que tengamos en 2017 con total seguridad. Pero hoy nos parecía que mirar desde nuestra atalaya pues podía merecer la pena y hacer este balance y esta recapitulación podía ser interesante. Bien, ¿sobre qué no quiero hablar? ¿Eh? No quiero hablar de unas cuantas cosas que voy a dar por aceptadas. ¿Eh? La primera es que los humanos somos seres vivos, estarán todos ustedes conmigo de acuerdo, que aquí los que estamos estamos vivos, por eso estamos aquí, ¿no? No hay muchas dudas. La segunda, que hay un hecho de evolución biológica, es decir, hay un cambio de las formas con el tiempo ¿eh? que hace que se vayan sucediendo formas distintas y que al final lo que acaban significando es que todos los seres vivos compartimos antecesores comunes. Cualquier, do, cualquier pareja de seres vivos que haya en la naturaleza tiene algún pariente común en algún momento de toda la historia biológica. Y cuando digo todos, digo todos. Es decir, eso incluye a una bacteria, a un mejillón, a una libélula, a una lechuga o a un exministro de educación. Todos tenemos eh, antecesores comunes. Y la tercera es lo que nos pone en evidencia el propio Huxley. Tenemos un origen simiesco. Demos esto por aceptado y empecemos a hablar de verdad de nuestra historia biológica. La verdad es que antes también teníamos una idea, porque este señor del pelucón, Linneo, eh, en determinado momento, bastante antes del desarrollo de las ideas evolucionistas, eh, se fija en las afinidades morfológicas que hay entre unos seres y otros, y llega a la conclusión que nosotros tenemos que estar en una categoría taxonómica cerca de los monos. Nosotros somos primates, antropoideos y estas cosas. Pero Linneo no era un evolucionista. Linneo no aceptaba el hecho de la evolución, era un creacionista. Su único objetivo era ordenar, de alguna manera, los seres que había creado Dios. Ponerlos en orden y juntarlos unos con otros en función de esas afinidades eh, morfológicas. ¿Devuelve al ser humano al mundo biológico? Pues sí. Realmente del mundo biológico un poco nos habían sacado la Grecia clásica con esas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y con la puesta de manifiesto de verdad de la capacidad de interrogarnos sobre nosotros mismos. Eso es lo que nos había mantenido un poco separados de la naturaleza. Y como dicen muchos, lo del es un gran avance conceptual, añado yo, para el siglo XVIII. Ahora, entonces sí, ahora estamos en 2016 y vamos a intentar ver qué evidencias tenemos y cuáles, repasando desde hoy, nuestra posición en la naturaleza. ¿Podemos plantearnos de nuevo contestar a estas preguntas? ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Bueno, pues somos animales racionales, como bien dice el diccionario de la Real Academia, esa es la definición popular que todos conocemos y que todos damos también por aceptada Si vamos a un libro más específico, esto es Cultura Científica, yo vengo de una facultad de ciencias y tendría que ir a un manual de zoología, <coughs> para ver que somos cordados, mamíferos, terios, euterios, primates, antropoideos, hominoideos, homínidos, homo, especie, homo sapiens. Esto es un poco duro, ¿eh? esto yo entiendo que no es el mejor foro para plantearlo, pero es que a mí la definición que siempre me gustará más es la de André Landané, que es un antropólogo de la Universidad de Ginebra, ya retirado, que dice el hombre no desciende del mono, como se dice tan a menudo. El hombre no desciende del mono y no hay más que ver estas imágenes ...para apreciar claramente que el hombre no desciende del mono, es un mono. No somos ni más ni menos que uno más de los primates que hay vivos por la naturaleza... ...lo que pasa que, bueno, pues tenemos una forma de vivir un poco particular... ...que ahora también intentaremos analizar de alguna manera. Bien, aquí están nuestros parientes actualmente vivos. Entre nuestros mm, cercanos están los más cercanos de todos, los chimpancés... ...con sus dos especies, el chimpancé pigmeo y el chimpancé común... En la esquina opuesta el gorila, al que todos conocemos bien, las películas y los libros de, de divulgación, encima del gorila tenemos al orangután, a mí ese orangután es un animal que me cae especialmente bien, tiene una característica un poco peculiar, en vez de tener manos y pies es como si tuviera cuatro manos. Ustedes se imaginan lo práctico que debe ser tener cuatro manos ¿eh? para la vida corriente es una cosa bastante interesante y aquí están los dos más lejanos dentro de nuestros primos pues hay algunos que son más lejanos estos son los silobátidos el gibón y el siamán que tienen también sus particularidades en cuanto a cercanía de nosotros este por ejemplo se dedica a huyar con esa bolsa de resonancia pues para los cortejos y para estas cosas para buscar pareja en los bosques Estos establecen parejas estables a lo largo de su vida todos tienen alguna característica que se parece a nosotros, y ahí en medio estamos nosotros, que todos nos conocemos y que nos necesitamos mucha más presentación. Bien, cuando intentamos ver cuáles son las afinidades que hay o las relaciones que hay evolutivas entre estos individuos, lo que podemos hacer hoy en 2016 es acudir a la biología molecular. La biología molecular permite... Eh, establecer cuál es el número de diferencias en ese material molecular entre unos individuos y otros y eh, traducirlas en años. La distancia será mayor en años, el periodo que haya pasado desde la separación entre dos individuos será mayor, cuantas más diferencias haya dado tiempo a acumular. De manera que nosotros más o menos nos debimos separar hace unos 20 millones de años de la línea que da ...a los gibones y a los siamán... Eh, ...hace unos 15 millones de años nos separamos de los orangutanes... ...hace unos 10 de los gorilas... ...y hace unos 7 de la línea que acaba dando las dos especies... ...de eh, chimpancés actualmente vivos. Yo hoy me quiero eh, centrar especialmente en la última parte... ...esa que tiene que ver desde el último antecesor común... ...que nos relaciona con los chimpancés... ...hasta el estado actual... Y lo primero que les tengo que decir es que esta historia se desarrolla por completo en África. En algún lugar indeterminado, del este y el sur de África, probablemente, muy probablemente, en esa zona concreta en la que parece ser que llevamos viviendo unos 6 millones de años, el triángulo de Afar en Etiopía. ¿Sí? Probablemente esto sea una de las que podamos llamar las cunas de la humanidad. Bien, vamos a hablar un poco de esto y vamos a ver cómo interpretamos hoy por hoy nuestras relaciones evolutivas. Bueno, pues nosotros tenemos la manía de representar este tipo de gráficos que, como ven, están llenos de distintos nombres que representan a fósiles o a grupos de fósiles, muchas veces individuales, otras veces compartido entre varios, y que acaban dando al hombre anatómicamente moderno. Todos estos esquemas tienen una característica común que tiene bastante interés, y es que nuestros parientes vivos parece que vienen de algo que no conocemos bien. Todas las formas fósiles de esta época se atribuyen al linaje de los humanos y prácticamente ninguna tiene que ver con la historia biológica de nuestros parientes chimpancés, gorilas y orangutanes. Y esto en cualquier esquema que veamos. Cualquier esquema deja en blanco el chimpancé y el gorila y concentra a todos los restos fósiles como homínidos. Todo lo que encontramos acaban siendo homínidos. Y ya les digo que casi cualquier esquema, he traído varios ejemplos, pero en todos tenemos un vacío enorme y la línea que da Homo sapiens llena de vericuetos y llena de formas diversas. Y cuando digo todos, digo todos. ¿Eh? Les desafío a encontrar un árbol en el que los chimpancés y los gorilas y los orangutanes tengan parientes. Nosotros tenemos muchas formas fósiles con unos nombres cada vez más complicados y cada vez que se descubre un nuevo fósil acaba aquí en el linaje de los homínidos o de los humanos y se separa o queda fuera de la historia biológica de chimpancés, gorilas y orangutanes. Bueno, pues Haciendo balance estos días de esto, me tomé la libertad de recontar y fui a una fuente tan solvente como Wikipedia, que todos conocen, ¿eh? porque ya sabemos que Wikipedia y Google son pues Dios, prácticamente uno pregunta a Dios Google y ya Dios Google le dice cuál es la respuesta a cualquier cuestión, y uno va a Wikipedia y yo que había puesto 20 especies fósiles, resulta que hay 25, no 20. Tenemos 25 especies ahora mismo reconocidas dentro del registro fósil. Bien. Esas 25 especies no incluyen a la última que se ha propuesto ¿eh? Que propuesta en 2015, y me alegra que esté aquí Dani García Martínez Porque es uno de los proponentes de esta forma Bueno, pues no está, así que tendríamos que contar por lo menos 26 ¿eh? Pero es que además las clasificaciones las estamos revisando continuamente Entonces el fósil que una vez estaba en un sitio Resulta que el año que viene llega otro investigador y lo pone en otro O en otro, o en otro Total, que esto empieza a ser cada vez más difícil y los que impartimos clase en estas cosas acabamos convencidos de que lo único que estamos generando es la esquizofrenia de nuestros estudiantes, que no saben que, de qué época tiene que ser el manual que escogen para estudiar según cuál o cual otra eh, clasificación. Yo ya he renunciado. Yo he renunciado a esto de las clasificaciones y de los nombres porque me ha superado intelectualmente. No soy capaz. El mismo día que consulté Wikipedia para esto que les estoy presentando, me permití recortar esto. Resulta que hoy somos hominoidea, hominide, hominine, hominino, hominina. Entonces, esto se ha convertido ya en una especie de trabalenguas absolutamente impresentable. ¿eh? Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Detrás de esto hay una cuestión muy interesante que viene también de ese mundo de la biología molecular del estudio de los genes, eso del mundo del ADN del que hablamos y resulta que como dice el profesor Brunner, pues en determinado momento hubo alguien que se dio cuenta que estábamos tan cerca de los chimpancés que propuso ponerles en el género Homo ¿Tienen que compartir con nosotros una categoría taxonómica a los chimpancés tan próxima como el género? Eso, claro, a muchos les chirrió porque llamar si a un chimpancé o a un gorila homínido, pues eh, alguno no se sentirá a gusto del todo en esa categoría. Entonces, ¿cómo lo hemos solucionado? Pues poniendo más categorías intermedias. Y categorías y subcategorías y subcategorías, de manera que cuando éramos homininos, pues pasamos al sufijo ini y con eso pusimos el rango de tribu entre nosotros y los chimpancés. Y fuimos separándonos a base de poner otras barreras. Pero a la vez reconociendo lo cerca que estaban estos señores ...de nosotros, me refiero a los eh, chimpancés y a los gorilas. Al final, como destaca Brunner, utilizar un nombre u otro solo revela... ...si uno es una joven promesa o un viejo garca, si es de los unos o de los otros. Bueno, yo eh, como novedad hoy, porque venir a un sitio de estos a dar una charla... ...y no traer una novedad, me parece que sería una traición para todos ustedes... ...yo voy a hacer una propuesta hoy y creo que hay que llamarnos humanoides... Tenemos el término en el diccionario de la Real Academia. Un humanoide es algo parecido a un humano. Un robot puede ser humanoide, pero un humanoide no tiene por qué ser un robot. Oímos humanoide y todos pensamos en C3PO. No, no se trata de C3PO. Humanoide es algo parecido a un humano. Probablemente deberíamos usar algo como humanoide para calificar a todos estos señores y olvidarnos un poco de ese trabalenguas que tiene que ver con esas categorías que establecemos para acercarnos o alejarnos de los chimpancés cada día es más difícil eh, saber cómo se llama cada forma pero es que los últimos descubrimientos han sido particularmente interesantes <coughs> Perdón. ¿por qué han sido interesantes estos últimos descubrimientos? pues porque los que han venido a desvelarnos es que parece ser que éramos todos interfecundos entonces, claro, si éramos interfecundos, ser interfecundo quiere decir capaces de tener descendencia en común y además que esa descendencia sea fértil. Si todos éramos capaces de tener hijos entre todos, ¿por qué nos vamos clasificando de esta manera? claro, esto no lo sabemos con un alcance tan grande como 7 millones de años que es donde se sitúa nuestro último antecesor común con los gorilas y los chimpancés pero cada vez las técnicas avanzan más y cada vez somos capaces de aislar material molecular de fósiles más antiguos y ese material es el que nos está desvelando que hubo relaciones hubo relaciones que se pueden imaginar de qué tipo son aquí estamos entre adultos y no hay que ocultarse bien, esto se puede plantear como lo plantean muchos manuales de antropología, que es con esta pregunta ¿pasaría desapercibido un neandertal en el metro? yo les voy a proponer un juego juego que eh, ha ido cambiando con el tiempo porque, mmm, bueno, pues nuevas eh, propuestas nos han permitido ampliarlo me voy a dir dirigir primero a las mujeres fundamentalmente, eh, eh, señoras, señoritas del público las formas que voy a poner ahora en la pantalla las identifican ustedes como un, una potencial pareja reproductiva, que es lo que significaría de verdad ser de nuestra especie. ¿No? Yo voy a poner ahí unas imágenes y quiero que reflexionen ustedes sobre si lo que hay aquí es alguien con quien un encuentro sexual podría tener frutos en forma de reproducción cuando esto se lo pongo a las señoritas de 20 años todas dicen ¡ah! en clase y no, no pregunto si os gusta o no os gusta pregunto si lo identificáis como una potencial pareja reproductiva este no pasaría desapercibido en el metro evidentemente claro. por eso hay que modificar un poco la pregunta y uno un poco hipster también bueno, pues hoy tengo la suerte de disponer de tal número de recreaciones de cómo eran estos señores, los neandertales, que puedo dirigir también la pregunta a los caballeros. Caballeros de la sala, ¿identifican las siguientes imágenes que yo voy a poner como potenciales parejas reproductivas? no me equivoco, esa que tienen ahí es la recreación que han hecho del cráneo que les he hablado de antes de la cantera Forbes de Gibraltar. Esa es la, la reproducción que se ha hecho a partir de ese cráneo. Bueno, por pues si alguien tenía alguna duda, ¿eh? ahora voy a pasar otra serie de diapositivas que tienen que ver con individuos infantiles de este grupo de los neandertales. En los infantiles es especialmente complicado. ¿eh? ¿Son estos individuos de nuestra especie? ¿Identifican en estas imágenes a alguien de los nuestros? ¿Mm? Ya digo que hoy pues, eh, podemos mirar desde nuestra atalaya privilegiada y evidentemente podemos modificar en cierta manera cuáles son esas m, antiguas eh, propuestas de los Huxley y esta gente del siglo XIX bien, a principios del siglo XX, fíjense cómo ha cambiado nuestra percepción de esta gente cuando ya hemos ido conociendo algo más a principios del siglo XX se representaban los neandertales de esta manera para muchos eran unos torpes brutos siniescos, y algunos añadían que su anatomía hacía pensar que vivían en las tinieblas morales ¿Mm? Hoy representamos a los neandertales de una manera muy distinta. Fíjense aquí estos dos discutiendo, esto que parece que una pareja que han regañado entre ellos. ¿Mm? O compartiendo una escena campestre, discutiendo amigablemente, paseando, contemplando la naturaleza. Hoy damos una idea de lo que son los neandertales radicalmente distinta. Claro, si eran interfecundos con nosotros. Ya no podemos hablar de este tipo de recreaciones. Estamos cambiando... ...en la manera de observar cuál es nuestra historia biológica. Bien, ¿cómo se ha traducido esto al conocimiento popular o a aquello que nos llega más? ¿Los medios de comunicación de masas cómo han reflejado estos hallazgos? Bueno, pues los han reflejado fundamentalmente hablando de temas que tienen que ver con el sexo. Sexo y adaptación local. Los homínidos fieles. Los seres humanos tuvieron sexo con distintos homínidos primitivos... Si esto fuera una cosa lujuriosa, el sexo era recurrente. ¿eh? En busca de los hijos de Neandertales y sapiens. Los humanos éramos cuatro especies que se aparearon entre sí. Los titulares no tienen desperdicio. Pero tal vez el mejor es este. Tuvimos hijos con los Neandertales hace ya más de 100.000 años. Me he permitido traerles un párrafo de este artículo para que lo lean conmigo. Hay un detalle pornográfico de la prehistoria que destroza el relato de la creación divina elaborado por cualquiera de las religiones, el sexo con neandertales. Nuestra especie no solo fornicó repetidamente con aquella otra extinguida hace 40.000 años, sino que ambas tuvieron numerosos hijos fértiles dejando un rastro de ADN neandertal que pervive hoy en nuestras células. Y no fue un calentón de un día. Un nuevo estudio revela que hace 100.000 años los neandertales y los humanos modernos ya tenían hijos en común unos 45.000 años antes que los primeros encuentros documentados hasta ahora. Y ya, para rematar, retoma el mito creacionista y dice no hubo un dios que creara una especie humana, si acaso creó varias y copulaban entre ellas. Claro, esto es una empanada mental de un calibre absolutamente espectacular. Si esto es lo que mm, trasciende a la generalidad de los habitantes de este país en la prensa castellano yo estoy obligadísimo a venir hoy aquí a dar otro tipo de explicación. Bien, esta imagen, bueno, paleosexo, el sexo en Atapuerca, merece la pena taparla, eh, está firmada por Lorena Sánchez y Juan Luis Arzuaga, y describe el encuentro sexual entre los dos protagonistas de este artículo, los somos antecesor Oxum y Saboaba. Saboaba tiene las manos y la boca manchadas de sangre porque regresa de un acto caníbal. Este ya era el argumento que nos faltaba. La sangre y el canibalismo. Bueno, esto es recurrente y probablemente pues, eh, las cosas no sean tan sencillas. Porque luego la, la consecuencia es la consecuencia. Como dice San Pedro, hay veces que el sexo no trae nada bueno, al menos entre especies distintas. Y entonces, ¿qué nos ha traído el sexo con neandertales? la depresión, la adicción, el papiloma, piel, pelo y enfermedades, diabetes, virus, diabetes, adicciones de nuevo, mejor sistema inmune pero más alergias, claro, es lo que tiene el sexo entre especies, hay que hacer sexo entre especies pero seguro. ¿eh? De manera que esto tiene mucho sexo pero desde mi punto de vista es una especie o una interpretación de la realidad extremadamente mojigata porque aquí que se dice de lo importante qué es lo importante de todo esto quién es quién en este mundo bien, pues hay un debate, un viejo debate dentro del mundo de la paleantropología que tiene que ver con la forma de esos esquemas en los que representamos la variabilidad si deberían tener forma de árbol o forma de arbusto es decir, cómo o cuánto están ramificados Bien, pues estas ramificaciones, yo siempre he pensado que el esquema que mejor lo refleja es este de Bernard Campbell, en un libro de estos de dos euros de quiosco de periódicos, o de la cuesta del Moriano, eh, encontrarán este esquema que para mí es el mejor, el que representa una idea más clara de lo que yo entiendo que ha debido ocurrir durante nuestra historia biológica. En, <coughs> Perdón, en primer lugar, tenemos un tronco único que es muy poco denso porque la población era muy escasa. Realmente éramos pocos, y entre pocos pues se puede hacer poco. ¿eh? Va pasando el tiempo y solo hay una rama que se separa y se extingue. Es esa que tiene que ver con los parántropos, con lo que llamamos los australopitecos robustos. Unos señores más bien parecidos a los gorilas, ¿eh? que se especializan por la rama del herbivorismo estricto y acaban en la nada, acaban extinguidos. Mientras tanto, el resto... Lo que hacemos es salir de África. Al salir de África nos encontramos con una diversidad de ambientes brutal que provoca nuestra propia diversificación. Habitar otros ambientes nos va modificando a nosotros mismos. Muchas veces con aislamientos reproductivos que durarían decenas de miles de años y a la vuelta manteniendo todavía nuestra capacidad de interfecundidad con los grupos originales. Y al final todo lo ancho que es la diversidad humana actual que conocemos de sobra probablemente este es, esta parte del esquema está infrarrepresentada la diversidad tendría que ser todavía mucho más grande esto es lo que yo entiendo por la evolución pero esto ya no lo habían contado algunos es un esquema complicadísimo solo quiero que presten atención a una parte concreta aquí está toda la diversidad de todas las poblaciones que habitan distintos puntos del mundo ¿Mm? Y todo esto está hecho de unos infinitos cruces de todos con todos que tienen que ver con descendencias, flujos o algunas expansiones mayores que son las marcadas en azul, que acaban convergiendo en un punto concreto. Hace 1,7 millones de años en África. ¿Y qué es lo que hay hace 1,7 millones de África? El hombre nuevo, Homo Ergaster. Este señor, que este esqueleto es un esqueleto adolescente, Está en una etapa muy concreta del desarrollo que nos da muchísima información. Procede de una parte de esa región que les he dicho, el lago Turcana, concretamente de esa localidad, Nariokotome, la orilla oeste del lago Turcana, y tiene unas características que se adaptan perfectamente a ser el origen de toda esta diversidad que nosotros somos capaces de apreciar entre nuestra población tiene más o menos 1,8, 1,4 millones de años. Eso es lo de menos, por, sin matices, porque el error en estas medidas pues es grande. ¿eh? Algo menos de 2 millones de años. 800 centímetros cúbicos de capacidad craneana. Si es un adolescente y todavía le queda algo por crecer, probablemente llegará a 900. 900 está muy cerca ya de nuestra variabilidad, del límite inferior de la variabilidad de los humanos actualmente vivos. metro m, posiblemente... Si, si en esa época existiera ya el, estirio, el estirón de la adolescencia y todavía no lo hubiera pasado, probablemente podría llegar hasta un metro ochenta o sea, una talla como la mía, más o menos, y lo que va más allá, no solo una talla como la mía, sino una forma como la mía. Las proporciones corporales de este individuo son calcadas a las nuestras. Esto no es un primate. No es un mono que le llegue los brazos hasta las rodillas, no, tiene una forma como un humano moderno. De manera que aquí tenemos probablemente al candidato que esté en el origen de todo. Y probablemente desde aquí hasta ahora, todos interfecundos, todos con todos, todos intercambiando genes por el medio que todos conocemos, evidentemente. ¿Y cuántas especies somos? Claro, aquí somos todos de la misma especie, mantenemos la capacidad de interfecundidad, como yo les digo a mis estudiantes, no vayan probando por ahí, ya se lo digo yo, somos todos interfecundos, ¿eh? tengan cuidado, no vayan probando, el método experimental no es el mejor para solucionar esta pregunta. Pero yo les quiero trasladar una duda, plantéense que son ustedes unos antropólogos del futuro, aquí, Vale, plantéense que son unos hipotéticos antropólogos del futuro y que tienen que dar solución a la siguiente pregunta. ¿Cuántas especies hay aquí? ¿Cómo colocar en la misma especie a una lochadura de sumo australiana a la gran Yasmila Gratrosvilova, una atleta hiperhormonada hiper de la antigua República Democrática Alemana, o a la gran Naomi? Si encontrábamos estos tres esqueletos, llegaríamos a la conclusión de que son de la misma especie. ¿O a estos? ¿Este señor que mide los 20 y este que se tiene que subir a una caja de botellines para llegar al micrófono? ¿Mm? Bueno, ya este ser emergiendo de las aguas. ¿eh? Gracias, Dani. Si, si tuviéramos estos tres individuos esqueletizados y los encontráramos en un yacimiento, llegaríamos a la conclusión de que son de la misma especie. Porque es que debajo de todo esto hay una gran subjetividad. Fíjense en esta imagen que representa cinco cráneos que han aparecido en un yacimiento que se llama de Manisi, en la República de Georgia, en la antigua Unión Soviética, ¿eh? y eh, pues que muestran una variabilidad notable, a pesar de ser de una época parecida. ¿eh? Pero esto viene de Science, una revista de las series, de verdad. Quiero que presten atención a la opinión de este señor, Ron Clark, que dice, el cráneo 5, que es este de la derecha, me mira como un homo habilis. Claro, o si a uno le mira al fósil como un homo habilis, o sea, hay pocas dudas, ¿eh? hay, poca, hay poco análisis que hacer. Me mira como un homo habilis, claro. Estamos hablando de gente que se parece tanto a nosotros que nos dejamos llevar por esa subjetividad. ¿Eh? Me mira como. No me mira como nada, pero si es un cráneo. O sea, un cráneo no mira a nadie, si no tiene ojos. ¿eh? Sin embargo, ya ven, me mira como un homo habilis. Y esto en una revista de las de primer nivel. Bueno. Dejemos esta cuestión y pasemos a ver cómo hemos ido relacionándonos con el medio, que es algo muy interesante, ¿eh? porque eh, al principio éramos esto. Nuestro primer papel fue el de coger de la naturaleza lo que necesitábamos. ¿eh? Y cuando había hambre, pues había que recurrir a lo que se podía. ¿eh? Y probablemente, en muchos casos, tendríamos que esperar a que los grandes predadores de la sabana capturaran una presa y se saciaran. ...que luego llegaran las llenas ¿eh? ...y se comieron lo que quedaba... ...y nosotros acabar rompiendo huesos... ...para intentar meter el dedo ahí... Y sacar el tuétano... Eh, ...alimento muy nutritivo... ...que probablemente esté detrás de la expansión... ...de nuestro cerebro... ¿Eh? ...nosotros hemos sido carroñeros... ...la mayoría de nuestra historia biológica... ...es una historia de carroñeo... ...eso de la hipótesis del cazador... ...y del hombre del cazador, eso es un mito... ...nosotros vivíamos de lo que podíamos y estos señores eran incapaces de ahuyentar a los grandes predadores de la sabana para aprovechar absolutamente nada, se tendrían que esperar a que les tocara, y les tocaba a los últimos. Y en este sistema de vida, pues duró bastante, nos creció el cerebro, y ya con el cerebro crecido, pues nos dimos cuenta de que nuestra población había ido aumentando y que había llegado a sobrepasar algunos límites de la capacidad de carga de la tierra, el sistema de explotación del medio tenía unas barreras, barreras de contenido, y entonces nos tuvimos que inventar algo para subir ese límite hacia arriba, que fue la revolución neolítica. Empezamos a controlar la reproducción de los animales y las plantas y logramos aumentar ese límite hasta casi uno, pero seguimos creciendo. Y volvimos a llegar al límite y nos tuvimos que inventar otra cosa. Y lo que nos inventamos fue una cosa que llamamos revolución industrial, el control de la producción y de la energía, que permitió que esto estuviera creciendo y llegar a otro límite, K2. Y seguramente ahora estaremos por aquí, más o menos, un poco por arriba, un poco por abajo, pero como habrán oído ustedes, muy cerca de los límites, los límites del crecimiento. Bien, desde mi punto de vista, el impulsor de esto ha sido la demografía. El número de individuos era el que mh, hacía que el sistema fuera insuficiente para seguir manteniendo a la población. Y entonces había que inventarse algo nuevo, una nueva manera de explotar el medio. Y esa nueva manera han sido las dos revoluciones tecnológicas que hemos pasado hasta ahora. Bueno, pues parece que hemos tenido éxito. Somos 7.400 millones de individuos en la actualidad. Eh, el otro día estuve recortando, bueno, el 12 de noviembre a las 20.06 éramos 7.269 .200, 7 millones, perdón, 388.133. Hay varios contadores, pero todos dan cifras más o menos parecidas. Por ejemplo, este nos dice que el día 12 de noviembre hasta las 8 de la noche habían nacido 328.000 personas y solo se habían muerto 137.000. Eso quiere decir 200.000 individuos nuevos al día son mucho, eso es mucho ¿Eh? vamos eh, nos comparan con algunas especies y ahora les contaré algo sobre la cuestión, 7.400.000 7.200.000, es un poco lo de menos ¿Eh? Eh, aumentamos mil millones de individuos cada 12 o 13 años aproximadamente yo tengo la suerte de tener aquí a mi señora madre que me está escuchando muy atenta y que tiene una historia biológica muy particular nació en el año 29 cuando todavía no habíamos llegado a los 2.000 millones de individuos. Y ahora somos 7.400 millones. Es decir, ella ha visto multiplicar la población por un factor de 3,5. No deseo a ninguno de los más jóvenes que pase por eso. ¿Ustedes se imaginan si un nacido ahora hubiera multiplicado el tamaño de la población humana por 3,5? Esto iba a ser un problema. ¿Mm? Bueno. Al margen de esto, lo que pasa es que además hemos modificado intensamente la Tierra, es lo que tiene ser muchos, que había que obtener cosas de la Tierra y claro, hemos ido modificando la Tierra poco a poco, cada vez más, colonizando nuevos sistemas, explotándolo todo, sacando todo lo que podemos al máximo y cuando llegamos ya a tiempos más cercanos, nos damos cuenta de que prácticamente no queda sitio sin alterar. Llegamos al año 2000 y lo único que queda, que no está manchado en verde, son las tierras circumpolares, los desiertos de latitudes medias, el Sáhara, el desierto de Arabia, el Takramahan, el Gobi, las grandes selvas más cerradas tropicales, el Amazonas y la selva del Congo, aparte de lo que quede en el sudeste asiático, y algunos otros desiertos del hemisferio sur, Atacama, el Kalahari, los desiertos de Australia. Prácticamente todo lo que hay por explotar está ya explotado o está ya utilizado para obtener recursos y bueno, eso lo sabemos por algunas cosas que son de conocimiento común porque nos las cuentan todos los días como por ejemplo el calentamiento global y el cambio climático este gráfico que está tomado de Meteo France nos dice cómo ha sido la evolución de las temperaturas en los últimos años y es verdad que en los últimos años hemos observado que hace un poco más calor de la cuenta Ojo con esto porque es muy subjetiva la sensación de calor. ¿eh? Todos tenemos calor cuando viene el verano. ¿eh? Pero no, las medidas, lo objetivo, pues dice que cada vez es más frecuente que las temperaturas estén por encima de la media cuando venimos de una época que estaban por debajo de la media. Y además nuestros gobiernos lo saben y nos hablan de las emisiones de CO2 y de que sin, con políticas climáticas mantendríamos esto a raya. Con políticas climáticas solo para mantener las emisiones actuales de CO2 creceríamos muy lentamente, podríamos intentar hacer algo o tendríamos más tiempo y sin políticas climáticas llegaríamos a pasar el umbral de aumento de 4 grados centígrados. Dos es el que se han planteado cumplir los políticos y los 4 grados centígrados nos harían entrar a unos fenómenos que en ciencia se conocen como fenómenos complejos, fenómenos no lineales, en los que no es que vaya a aumentar el calor poco a poco, no, es que en un momento dado vamos a dar un salto algo desconocido... ...no sabemos lo que va a pasar... ¿Eh? ...no es que cuando aumente una variable aumente la otra... ...no, es que en determinado momento los fenómenos complejos... ...los que hacen es dar saltos... ...y probablemente nos encontraríamos con una realidad nueva... ...una realidad diferente... ...esto lo han querido traducir a algunos científicos dándole un nombre... ...el antropoceno... ...el antropoceno es la edad del hombre... ¿Eh? ...realmente... ...se está discutiendo entre los geólogos... ...si hay que dar un nuevo nombre a la etapa actual... ¿Eh? esto no es una idea nueva ¿eh? hay antecedentes en el siglo XIX el antropozoico, el psicozoico, la anosfera de Tellar, hay varias propuestas anteriores pero ahora está tomando fuerza esta idea del antropoceno porque probablemente eh, vayamos a dejar un registro geológico indeleble quiero decir que ahí en medio en esa raya ¿eh? habría que poner una cosa nueva, una rayita nueva a partir de un determinado momento que ahora les eh, plantearé que puede ser ¿eh? y cambiar ...nuestra manera de entender el registro geológico. Esto aparece en las revistas buenas, Nature, Nature, que decimos los castizos... ¿eh? El, ...definiendo el antropoceno. Fíjense lo que dice esto, el cambio global sugiere que la Tierra ha entrado en una nueva era dominada por los humanos. La actividad humana ahora es global y la causa dominante de la mayor parte del cambio ambiental contemporáneo. El impacto de la actividad humana será posiblemente observable en el registro estratigráfico durante millones de años en el futuro. ¿Seremos tan bestias como especie de haber dejado un rastro indeleble en la geología que puedan identificar ya para la eternidad? Bueno, pues esto es una cosa eh, que tiene aquel porque el límite actual, esos 11.000 años que marcan el Holoceno, la época actual, pues parece que cuando uno observa distintas variables, no quiero meterme con lo que dicen los gráficos, pues lo puede colocar cuando empieza la primera revolución neolítica, cuando se extiende, mejor dicho, la revolución neolítica, ¿eh? a partir del choque de civilizaciones entre el viejo y el nuevo mundo, que parece que el CO2 también empieza a aumentar, o... ...en una frontera mucho más clara y mucho más conocida... ...que son las primeras detonaciones nucleares. Porque, claro, las primeras detonaciones nucleares... ...sí dejan un rastro geológico que puede ser identificable. <coughs> Se llama a ese momento la gran aceleración. A partir de las primeras detonaciones nucleares... Lo que ocurre es que cambiamos significativamente la proporción de determinados elementos, de determinados isótopos en la Tierra. Seguro que todos ustedes saben que los que nos dedicamos a los huesos viejos usamos una técnica que es el carbono 14, para conocer la antigüedad de los huesos. Bueno, pues el carbono 14 tiene como referencia 1950. Todas las, las medidas se remiten al patrón de 1950, porque a partir de eso está todo alterado. Todo ha cambiado. Ya nada es lo mismo. Ya hay algo que marca dónde empezó ese momento. Así que después de la gran aceleración podemos ver que hay montones de variables que marcan un crecimiento extremo en ese último momento. El momento más cercano a nosotros. Y da igual las variables que sean, porque es que todas tienen el mismo comportamiento, como pueden ver. Todas empiezan a crecer de manera exponencial a partir de uno de esos tres posibles fronteras que les acabo de comentar. El antropoceno existe, esta noticia es de este verano y además es de Bilbao. Esto es muy interesante ¿eh? porque lo que se ha propuesto es que en la ría de Bilbao se pueden identificar estos estratos geológicos que marcan la actividad humana. ¿eh? Los estratígrafos se dedican a poner por ahí unos clavos dorados, que son las referencias mundiales, para interpretar dónde están estos límites y en Bilbao hay eh, una de las pruebas de que el mundo ha cambiado para siempre, en la ría de Bilbao. La huella de la actividad humana quedará para siempre grabada en todo el planeta como una línea identificable en los estratos presente para dentro de miles o millones de años en cuevas y acantilados. Ya hemos dejado marca y esa marca es, tiene ese aspecto. ¿eh? Está ahí, si Google Maps no me ha engañado, se trata de esa playa, en la orilla derecha de la Ría de Bilbao, y el aspecto que tiene es esto, esta capa es la que hemos dejado. ¿eh? Esa es la capa nueva que marcaría el antropoceno y que se describe de la siguiente manera. Bueno, se le llama la playa cementada de Túnel Boca para que se hagan una idea. Puede verse con claridad un estrato de 7 metros de sedimentos, restos de escorias de fundición, de altos hornos, ladrillos y otros materiales industriales. O sea, seríamos tan bestias como especie de haber dejado un registro geológico en forma de una capa de mierda. Más o menos es esta la traducción popular que deberíamos hacer. ¿Eh? Hemos dejado una capa de escorias, de fundición, ladrillos y otros materiales industriales. Claro, si esto es así, la capa tiene siete metros, pues, vamos a ver, debe ser notable, no debe ser como para borrarse por erosión de un día para otro. El caso es que, en cuando valoramos distintas variables de lo que tiene que ver con la vida en la Tierra, pues estamos viendo, esta línea azul marcaría el límite de confianza, de tranquilidad, de seguridad, y esta podría marcar el límite de no retorno. ¿no? Da igual las variables que hay aquí, porque lo que tenemos que ver es, bueno, de algunas no hay datos, estas están en blanco, en varias estamos todavía en los límites de confianza, al borde de ellos, en algunas los hemos superado claramente, y en otras estamos fuera totalmente de los umbrales de seguridad. Esto es una cosa que habría que tomarse algún día en serio. De hecho, cuando nos insisten tanto en estas cosas, creo que todos nos lo deberíamos tomar en cierta forma en serio. Porque fíjense la comparación en volumen entre lo que significa el planeta Tierra y todo el aire que hay en la Tierra y todo el agua que hay en la Tierra. ¿Mm? El aire y el agua son lo que albergan la vida. Y esto, por el volumen, es una finísima capa que envuelve a todo el planeta. Una película muy delicada en la que se desarrolla todo el fenómeno de la vida. El resto es una piedra. ¿Mm? Así que mmm, tenemos poco volumen para alterar. Esta es toda la, el agua de todos los océanos y este es todo el aire de la atmósfera. Y nosotros necesitamos ese aire y ese agua para vivir. Nosotros y el resto de los seres vivos, por supuesto. Los actuales humanos no somos observadores pasivos de la naturaleza, concluyen estos autores en Nature. Estamos actuando, de verdad. Bueno, esto debería tener consecuencias filosóficas y si quieren estas preguntas las aplazamos para la discusión. ¿Esto es una crisis existencial? ¿Realmente deberíamos aprender a gestionar nuestro papel de fuerza de la naturaleza? Somos una fuerza de la naturaleza. Nos estamos poniendo en peligro. Creo que estas preguntas, si tienen a bien, pues las podemos aplazar para la discusión posterior. En el año 2000, un médico que se llama Arturo Valleor, se llamaba, si no me equivoco, publica un libro muy interesante que tengo por aquí y del que me voy a permitir leerles un párrafo. Perdonen que no lo haya preparado antes si sí, logro encontrarlo, pero está por aquí, lo aseguro. Bien, Arturo Variador es un médico, y como buen médico tiene una manera de examinar la realidad pues un poco particular. Les leo. Si me quito las gafas primero, claro no solo nos multiplicamos imparables hasta el punto de representar la máxima proporción de protoplasma debida a una única especie de las muchísimas existentes, si se exceptúa a los crustáceos marinos que componen el krill, arrojamos al aire, al agua y a la tierra toda suerte de venenos y desechos de nuestras actividades, en, en, ello, perdón, en ello también la humanidad se asemeja a ciertos tipos de cánceres, cuyas células, además de proliferar desmedidamente y sin control, producen sustancias dañinas para el organismo, para la biosfera, en este caso, causantes de lo que en medicina se llaman síndromes paraneoplásicos. ¿Es Homo sapiens un síndrome paraneoplásico? ¿Somos un tumor que le ha salido a la, a la Tierra? Al menos estamos funcionando como tal. Nos multiplicamos de una manera desaforada, llenamos de tóxicos... ¿es que eramos sistemáticamente tóxicos? ¿somos un tumor? ¿difuso? bueno, son cosas que habría que plantearse ya les digo que en la discusión si quieren podemos hablar de todo esto pero yo ahora ya quiero dar el salto para no aburrirles mucho más y pasar al tercer tema que quería tocar que es ¿y? ¿y ahora qué? porque la hora que tiene, tiene también su gracia y su interés este señor, que es un investigador español, dice, en China ya han empezado a modificar genéticamente embriones humanos con la tecnología CRIPS, bueno, esto es una tecnología de edición de material molecular, de corta y pega de ADN, una cosa parece ser que es un avance significativo, y este señor dice, bueno, se puede reconfigurar un embrión, se puede diseñar el color de pelo, el color de ojos, eh, seguro que lo están haciendo, porque este tipo de investigación es muy agradecida, y claro, como la investigación es muy agradecida, vale todo, Menos mal que luego reconoce al final Utilizar un embrión para hacer algo que tú crees que es mejor que otro, pues es una cosa un poco conflictiva. Te acercas un poco a la eugenesia y al pensamiento nazi. Menos mal que lo reconoce. Otro debate que tiene, muy bien, que tiene mucho potencia es el de la duración de la vida. ¿Eh? Y aquí vemos a un abuelo Cachas. el debate sobre las, sobre las etapas de la vida. La máxima edad documentada que conocemos los antropólogos es 122 años y corresponde a esta venerable anciana... ...francesa... ¿eh? ...que murió hace no demasiado tiempo... ...en el año 97... ...122 años son muchos años... ¿eh? ...sin embargo ahora hay señores como este barbudo de Grey... ...que dice que pensar en que vamos a vivir mil años es una cosa conservadora... ...dice aquí en pequeñito... ...ni el envejecimiento es una enfermedad... ...ni hay por qué morir de viejo... ...claro, esto habrá mucha gente a la que le llame mucho la atención porque esto de no morir de viejo ¿en qué consiste? ¿consistirá en traspasar nuestra memoria a un tipo de robot? ¿No? ¿consistirá, como plantean algunos escritores, en que lo que pasa es que vamos a desaparecer porque vamos a cambiar y vamos a hacer otra cosa en cualquier caso con una seria apuesta por la inmortalidad ¿de verdad ese es el planteamiento que tenemos? ¿ser inmortales? bueno al, para algunos esto ya tiene fecha. En 2050, ¿eh? el de las barbas de antes dice que todos los que tienen la suerte de tener ahora menos de 50 años pueden llegar a tiempo. Los que tenemos más de 50 ya está, estamos pasados. ¿eh? Este otro, que es un ruso millonario, ¿eh? plantea que hay cuatro etapas. Primero vamos a hacer copias artificiales de nuestro cuerpo, luego le vamos a trasladar nuestro cerebro, luego vamos a crear cerebros artificiales, que vamos a poner a funcionar en esos cuerpos también artificiales, y en el último momento vamos a convertirnos en un holograma. Tiene un botón en el que uno puede pinchar en su página web y desencadenar lo que dice el desarrollo de un avatar inmortal personalizado. Para concluir, en con nos convertiremos en seres de luz. Bueno, este otro es... Eh, probablemente el más curioso, fíjense qué casco luce aquí, ¿eh? así, es, es profesor de la Singularity University. ¿Mm? Bueno, pues este casco yo llego a interpretar que ahí lo único que hay es un teléfono móvil colgado de la cabeza. ¿eh? No creo que sea mucho más allá. ¿eh? Y que además posa aquí muy ufano con una corbata de Mickey Mouse. Y nos dice, bueno, nos lo presentan como cofundador de la Asociación Transhumanista Venezolana, se llama transhumanismo a este movimiento, y profesor de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley, creada por instituciones como Google o la NASA, para educar e inspirar un cuadro de líderes que comprendan y guíen la singularidad tecnológica. ¿Es posible que Google y la NASA, escrita así como la de pescar, ¿eh? Esté educando e inspirando un cuadro de líderes para que nos guíen en la transición tecnológica, en la singularidad tecnológica. Pero a mí esto tampoco me deja muy tranquilo. ¿Eh? Pues aquí está Cordeiro contando cosas como, vamos a ver la muerte de la muerte, que se va a convertir en algo opcional. Uno va a poder parar donde quiera. De no, no, a mí me pongan en los 30, que yo en los 30 estaba cañón. ¿Eh? Y ya está, y yo me quedo en los 30. ¿Por qué? Pues porque la medicina lo va a permitir, porque no hay por qué morir de viejo. ¿Qué cosa es esta de morir de viejo? También habla de cosas más curiosas, fíjense en esta. Parece que en Japón hay un libro que se llama Cómo hacer el amor a un robot que ha tenido mucho éxito. Dice, a la gente le interesa porque llegará un momento en que será posible y será de más. Algo mucho más dinámico, más limpio y más ecológico. Yo lo de más limpio y más dinámico lo he a entender. Pero si es eh, más ecológico, para que sea más dinámico, habrá que ponerle unas pilas o algo. Entonces, no sé cómo se pueden cumplir muy bien las tres características a la vez. La humanidad está a punto de dar el salto a la poshumanidad. La tecnología sustituirá a la biología. Bueno, yo me voy a parar concretamente en una cosa que es la muerte de la muerte. Y si me permiten, voy a hacer la cuña publicitaria de esta charla. ...necesito unos instantes... ...la vida mata... ...señor Cordeiro... ...la vida mata... ...no es posible matar a la muerte... ...si matamos a la muerte... ...seguiremos estando vivos... ...la muerte es parte consustancial de la vida... Sin muerte existe la vida. Aquí creo que hay algo más que afirmar que vamos a matar a la muerte. Si logramos algún día no morirnos, seguiremos vivos. Estas son las, gran, las grandes dudas que a mí me preocupan de estos planteamientos. Yo trabajo en una facultad de ciencias y casi nunca examino ningún ser vivo vivo. Solo estudio la muerte. Pero estudiando la muerte intento conocer la vida no soy el único hay un montón de compañeros míos en el departamento de biología que jamás han estudiado un bicho vivo ¿qué significa esto que nos están vendiendo? bueno, solo voy a terminar con una última uh, diapositiva retomando a los neandertales porque nos dice San Pedro pero entonces ¿qué hacer con los neandertales? esos tipos tan parecidos a nosotros que da grima verlos comiendo carroña señor San Pedro que aquí hemos comido carroña toda la vida ¿Eh? Pero lo que más me interesa es el destacado. ¿No irá una nueva estirpe de humanos, una especie de Podemos de la biología, a ocupar nuestra posición estratégica en la gran cadena del ser? Retomando el mito de la Grecia clásica de la gran cadena del ser, ¿eh? que es otra de las explicaciones que en algún momento también estuvo vigente. Y bueno, ya para terminar, nada más que un clásico... No podría venir sin este clásico. Una duda que todos nos planteamos, todos los que trabajamos en estos mundos, que es si el simio que está en la etiqueta de la anís del mono representa la cara de Charles Darwin. Muchas gracias por su atención y queda a su disposición para lo que quieran decir.